Y ahora vamos con nuestro tercer grupo de selección, que es la más utilizada en Photoshop y esta herramienta está basada en los bordes. Selecciona la herramienta de selección rápida, que es una estupidez, perdóname el término, y con clic y arrastrar puedes hacer rapidito, rapidito una selección. En la parte superior igual tienes eh, para aumentar, para disminuir, eh, selecciones regular el tamaño del pincel qué significa mostrar todas las capas, es decir, si tú tuvieses cuatro capas por debajo, se va a seleccionar las cuatro capas que están por debajo, la opción que dice eh, eh, eh, mejorar eh, o el automejoramiento, esto significa que la selección te va a salir más perfecta, ¿ok? Todo lo único que tienes que hacer es clic y arrastrar. El equipo de Photoshop realmente recomienda la primera herramienta, cuando vayas a hacer una selección, recomienda esta herramienta la herramienta de selección rápida pero qué está pasando dentro de photoshop voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicártelo no ok entonces cuando selecciona esa herramienta automáticamente doy clic y arrastro photoshop está reconociendo los valores del color de esos de esos pixeles y automáticamente pone un borde o una frontera cuando sabe que esos píxeles no son exactamente igual al que está seleccionando por eso es hiper recomendable esta herramienta como primera opción para crear selecciones en Photoshop. Voy a poner control D. Y si estás a partir de la versión 2017, tienes esta opción que dice seleccionar sujeto. Esto trabaja con inteligencia artificial que tiene Adobe y automáticamente te selecciona todo de un solo clic. Es una estupidez, realmente es una maravilla. Que solo a partir de la versión 2017. Una vez que está aquí, puedes hacer realmente cualquier cosa. En las siguientes lecciones te voy a enseñar a trabajar la opción que dice Selección y Máscara, donde te enseñaré a quitar los fondos de una manera perfecta y solo conservar a la persona que está ahí presente. Continúa disfrutando de este curso que es un regalo especial para ti. Suscríbete a este canal, activa la campanita y te espero pronto. Chao.